Buenos días, saludos a todos ustedes y les deseo que tengan un buen verano. Aquí en España estamos en verano, en otras partes del mundo no, pero bueno, un buen verano o un buen invierno o la estación en la que estén en su país. Mire, mmm, quiero plantear en este vídeo cinco cuestiones para los psicoterapeutas jóvenes. La primera, ¿qué actitud tener ...ante los pacientes. Mire, yo he puesto una palabra. Yo cada día... ...tengo una actitud más... ...reverencial. La palabra reverencial para mí evoca... ...la mirada... ...el respeto... ...lo que yo siento interiormente al recibir ese paciente... ...una especie de, de deseo... ...de compartir con él esa terapia de compartir juntos muchas cosas, de vivir esa intimidad, de vivir esa intimidad porque al fin y al cabo esos pacientes nos van a contar su intimidad, de tener una actitud de ilusión, de entusiasmo, de conocimiento, de alegría, de satisfacción, y que eso se note en nuestra forma de estar allí, de estar sentado, de mirar, de escuchar, de todo. Primero, entonces, una ...actitud reverencial. Segundo, un conocimiento profundo de nosotros mismos. Mire, una cosa buena, muy buena, que tiene el psicoanálisis... ...y que las terapias los diferentes, los otros tipos de enfoques... ...o de escuelas, yo creo que no lo tiene, es que obliga a aquellos... ...que van a ser psicoanalistas a, hacer, a hacerse un psicoanálisis personal profundo y a fondo, para poder, digamos, conocerse profundamente a sí mismo, eliminar la patología que pueda haber en el terapeuta, que pueda haber patología, y convertirse en una persona que puede estar disponible y dispuesta para hacer ese trabajo de psicoterapeuta. Esto, eh, el psicoanálisis lo hace muy bien, y me parece fenomenal. Las demás corrientes deberían, obligar, sí, las asociaciones, etcétera, obligar a sus eh, terapeutas, a sus psicoterapeutas... ...a un conocimiento profundo de sí, de sí mismo. ¿Y eso cómo se hace? Pues una de las formas de hacerlo es esa, es haciendo ellos una terapia personal... ...durante el tiempo que sea necesario para adquirir un conocimiento exhaustivo de ellos mismos. Esta es la segunda cuestión que le planteé, un conocimiento profundo de ustedes mismos... Porque, claro, si ustedes eh, no se conocen a sí mismos, ¿qué pasa? Que van a poder conocer a los demás, imposible. Yo les digo que es imposible, imposible, pero completamente. Podrán conocer cositas superficiales, aplicar ciertas técnicas, pero hacer una psicoterapia de verdad, no, eso no lo van a poder hacer si ustedes no han llegado a conocerse profundamente a sí mismos. La tercera cuestión ...que ustedes tendrán que tener un, una concepción adecuada adecuada de la naturaleza humana. Porque ese ser, hombre o mujer, niño, joven o adulto o mayor... ...que va a estar entre ustedes, tienen una naturaleza humana... ...y, cual, y no no son iguales las concepciones que podemos tener sobre la naturaleza humana. Hay, que, hay concepciones muy, digamos, de un monismo fisicalista una especie de materialismo y yo no tengo un concepto peyorativo de la materia ¿eh? yo tengo un concepto bueno de la materia un concepto bueno yo soy materialista, claro que sí claro que sí, lo que pasa es que no soy solo materialista eh, por ejemplo, el, el monismo fisicalista, pues lo único que cree es que usted es un organismo biológico, pues como un león, una jirafa o lo que sea, nada más que que tiene una, un nivel de inteligencia mayor eso pero luego hay otras, está por ejemplo todas las condiciones del dualismo emergentista el dualismo emergentista lo que dice en síntesis es que si bien muchos aspectos de nuestra mente, de nuestro cerebro de nuestra mente están eh, digamos eh, puestos o digamos evolucionados a partir de pero no se pueden reducir a eso de lo que han partido. A través de una evolución se llega a algo diferente, se llega, emerge algo diferente, y algo diferente es toda la personalidad, toda la espiritualidad, toda la capacidad de conocer que tenemos y de construir una sociedad ante el mundo. Y eso ya no es un monismo materialista, es un dualismo emergentista que... Dice que la, la materia, lo que somos, la lo parte material, puede evolucionar hacia algo distinto de sí mismo, a partir de lo cual surge nuestra personalidad, nuestra capacidad de amar, de conocer, de dar sentido, de construir un mundo. Esto tenemos que, por tanto, otro punto, tener una concepción adecuada de la naturaleza humana. Otro punto, el cuarto punto, psicopatología. A ver, van a estar ustedes delante de un paciente. ¿Qué, con, ¿Qué conocimientos tienen ustedes de psicopatología? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Saben ustedes lo que es una psicosis? ¿Saben ustedes lo, lo que es un trastorno borderline? ¿Saben ustedes cómo se trata una cosa y cómo se trata la otra? ¿Saben ustedes lo que es una neurosis, sea una neurosis obsesiva, sea una fobia, sea una neurosis de conversión? ¿Saben ustedes lo que es todo eso? porque si no tienen un conocimiento profundo de psicopatología, bueno, ¿qué van a estar ustedes? Como si estuvieran hablando, como si ese paciente estuviera hablando con su amigo, con su vecina. Hay gente que dice así, como de broma, dice, bueno, dame a mí el dinero que le das a, a tu psicoterapeuta, que yo te escucho. Algo así como si ser terapeuta fuera eh, solo que a nuestro oído lleguen una serie de palabras y una serie de frases que nos va a decir otra persona sobre su vida. No, hombre, no. Nosotros no escuchamos así, nosotros tenemos un oído profesional, una mente profesional, ¿Eh? sabemos lo que estamos haciendo, sabemos qué tenemos que hacer, tenemos los conocimientos necesarios para saber qué hacer con esa persona que hay ahí y que ha venido y nos ha elegido como terapeuta. Y eso quiere decir que tenemos que tener tenemos que saber mucha psicopatología, amigos, mucha psicopatología. Y, y tener muy claro qué es cada patología, cómo se ha formado, qué estructura tiene, cómo se trabaja sobre ella, qué hay que hacer con esa patología en concreto. Todo eso tenemos que saberlo. Esa es la cuarta propuesta que le has hago. Y la quinta propuesta es la técnica. Sí, los psicoterapeutas aplicamos una técnica. No somos técnicos, pero sí que aplicamos una técnica. Por ejemplo, tenemos que tener una técnica del silencio, tenemos que tener una técnica de cómo se escucha, tenemos que tener una técnica de cuándo, cómo y dónde hacer una interpretación que no es lo mismo hacer una interpretación que una confrontación o una aclaración. No es lo mismo. Y por tanto hay que distinguir todo eso y saber cuándo se hace una cosa y cuándo se hace otra. Tenemos que saber interpretar un sueño. ¿Eh? Hay que tener técnica para todo. Por ejemplo, un paciente llega a mi consulta. Yo le digo, pase usted, se sienta allí en el sillón. Y lo primero que le digo, lo primero que le digo, bueno, quiero escucharle, es lo primero que le digo. Si ese paciente se pone a hablarme espontáneamente, yo le voy escuchando. No le pido, no elijo el tema del que él me tiene que hablar. Dejo que él hable con libertad. ¿Por qué? Porque a través de esa libertad y esa espontaneidad va a manifestarme. ...su vida, su alma... ...sus problemas, sus sentimientos... Sus, ...sus conflictos... ...y yo le escucho... ...y para escuchar... ...en mi mente... ...mi mente no está como la de un cualquiera, no... ...mi mente está escuchando... ...mi mente está trabajando... ...con todo aquello que el paciente me está diciendo... ...e intentando encontrar... ...un sentido... ...a todo aquello que el paciente dice... ...pero todo eso exige... ...una serie de actitudes técnicas... ...por ejemplo, el silencio... ...¿han pensado ustedes alguna vez... ...que el silencio exige... ...unas actitudes técnicas con los pacientes?... ...el silencio es... ...una forma de curar... ...¿cuándo hay que estar en silencio?... ...¿cuándo hay que hablar?... ...¿qué pasa cuando estamos en silencio?... ¿Simplemente estamos callados o estamos en silencio porque aquello que el paciente nos está contando requiere nuestro silencio? Cuando el paciente se queda callado, ¿lo interrumpimos inmediatamente? ¿Nos cargamos, por así decirlo, su silencio? Yo recuerdo que una terapeuta que yo tuve, eh, ...tuve al principio con ella un problema con el silencio... ...sí, tuvo un problema... Esta, esta, esta ...era una mujer en este caso... Eh, ...me invadía... ...me invadía con sus intervenciones... ...me invadía de tal manera que no me dejaba pensar... Eh, ...es como si ella estuviera un tanto ansiosa y, me, y proyectara sobre mí esa ansiedad... ...y recuerdo que le dije, por favor, déjeme pensar... Déjeme estar en silencio. Déjeme, déjeme recuperar. Digo, le dije, yo he, quiero hacer con usted una, una psicoterapia tranquila, sosegada, tranquila, sosegada. Y ella tendía más bien a invadirme. Yo varias veces le llamé la atención en este sentido. ¿Eh? ¿Se dan ustedes cuenta cómo puede haber una invasión del terapeuta sobre el silencio que el paciente necesita para para elaborar, para, para, para sentir los sentimientos, para entrar dentro de él, etcétera. Por tanto, la técnica, todas las cosas que hacemos en la, en la intervención, en las intervenciones, en una psicoterapia, tienen una parte técnica. Por ejemplo, un paciente nos cuenta el sueño, «Mire, he tenido este sueño, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos una vez nos han, nos ha, nos han contado el sueño?» ¿Qué hacemos? Hay que tener técnicas, una técnica adecuada de qué es cómo tratar un sueño. Por ejemplo, yo no le digo nunca a un paciente, mire, pues yo creo que su sueño significa esto, esto. No, eso no lo hago jamás. Lo que hago cuando el paciente me cuenta un sueño, le digo, bueno, ¿y qué, qué le parece a usted este sueño? ¿Qué cosas le sugiere? ¿Por qué cree usted que usted ha tenido ese su sueño? ¿Qué ha ocurrido en su vida que ha, que ha creado esa, esa, ese producto psíquico que es un sueño? ¿Por qué? ¿Por ha aparecido ahora y no ayer? ¿Por qué ha aparecido ahora y no hace tres meses? Entonces, a través de esto, le estoy pidiendo al paciente que profundice en todo aquello de su vida que puede tener con su sueño. Y puede ser unas sesiones... Una sesión muy bonita porque a partir del sueño pueden aparecer cosas muy importantes de la vida de ese paciente que tenemos que entender y que tenemos que trabajar. Bueno, pues esto sería, estos cinco aspectos eh, son muy importantes a la actitud, el conocerse ustedes a fondo, el, un concepto adecuado de la naturaleza humana, eh, saber bastante sobre psicopatología y... ...las técnicas que hay que saber para intervenir... ...dentro de una psicoterapia. Estas cinco cosas son cosas que ustedes tienen que conocer... ...profundizar en ellas y formarse bien. Bueno, nada más, solo a todos aquellos que hacen psicoterapia... ...que son psicoterapeutas, eh, pues mmm, decirles que... ...que quiero darle mi saludo, mi enhorabuena y mi ánimo para hacer este trabajo tan bonito, eh, con entusiasmo, con ilusión, con conocimiento y con pasión. Bueno, pues nada, y que tengan también un, un feliz verano. Bueno, pues nada más. Gracias a todos ustedes.